Está la banda en roster del equipo de los búfalos que ya están ahí en las últimas indicaciones del coach Félix. Buen día. Y esperando a que vengan, compartan la transmisión, ya saben si son de pan, fans, fans del equipo de Aguilucho, pues también estamos esperando a que mande ahí su búfalo ya todos pueden observar, arribió solamente 79 puntos. Ese fue el equipo de los búfalos de contaduría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y los aguiluchos también terminan con un récord de 4-3. Solamente que ellos terminan en el cuarto sitio de la tabla general del grupo negro de la Liga Ofamo. Punto a punto. De dar inicio. ¿Cómo terminó la tabla general? Ahorita les vamos a comentar. Ahí con todo que nos va a estar acompañando en esta transmisión con su bella melodía. Ahí si quieren alguna canción también se las podemos pedir para que la pongan. Viene con la jugada de Jet empieza a desplazarse, busca el espacio bien la manera en la que baja la defensiva el equipo de los búfalos. Ahora los generos son del lado izquierdo por parte del equipo de los choque visto es el coreback, la deja ahí con su corredor, ahí choca con la línea ofensiva, bien detenido por parte. De... tiene la carga por parte de los números el movimiento se vota para atrás el está buscando a su obra tiene el pases completos excelente recepción por parte del número 80 sigue avanzando se quita uno se quita dos nadie lo puede tener allá va llega la teclera de olvida voló el pañuelo voló ahí el pañuelo vamos a ver número 18 eh. De en de este encuentro seguimos mencionando, pero ya está mota en los controles. El coreback número 15 de los aguiluchos tomando su tiempo. Gemelos de ambos lados, un solo corredor atrás. En personal 10 el equipo de los aguiluchos. Tomando su tiempo, revisando las señales que le envían sus coches. Listo, monta. Anda el movimiento del número 17. Hace el engaño de Edfritz. Encuentra el espacio por el centro. Sigue avanzando. Buen avance. Y tendrá el primero y diez. Y muchas yardas más por avanzar por el equipo. Bien. Los aguiluchos. Nuevamente, misma formación. gemelos de ambos lados. Bota, ahora saca el movimiento Iba con el pase del lugar, se equivoca Y el pase es interceptado cuando hay un tiempo de... en los controles y haciendo la jugada poder y sale la trampa del número 55 centro y entrará una pesa a su receptor el número 15, Adrián Vera, el encargado de la recepción, y por los primeros seis puntos en esta gran final, importante de Juárez, el número 14. bien, el trabajo de los especiales por parte de los Ubalos. En la yarda 25 Drift del lado derecho drift flex de Por parte del equipo de los aguiluchos Viene el cambio de coreback el número 17 Y ahora El heroico colegio militar los de ambos lados Personal 10 Un solo, rec... un solo corredor atrás su tiempo pero cambia de lado Sánchez manda el movimiento a su receptor ahí se le complica un poco el recibir el balón pero excelente, está claro por parte del equipo de los grupos el número 26 queda un solo corredor viene el por fuera busca el pase largo, vamos a ver si lo alcanza Para aparecer ahí Mota, rurrando hacia el lado derecho Busca a su nombre el pase es completo Buena la recepción Por parte De el número 80 Dice Juan Padilla Desde Irapuato Sí, estuve por allá? Un bonito lugar listo Mota Escuchando la señal Que le mandan coches, fuera el engaño ahí está rápida el pase es buena la lectura por parte de los coches, ¿eh? excelente estar, ahora cuatro receptores del lado izquierdo, uno solo del lado derecho, Jota manda el movimiento, hace el engaño cuidado, viene a rolar, encuentra el hombre el pase es buscaban al número, buscando y entra ahora tercera oportunidad y 10 yardas por avanzar para atrás nota le llega la presión se lo quita empieza a desplazarse hacia el lado derecho sigue rompiendo la clara, buscando el espacio será detenido ahí equipo de la facultad de contaduría estos también son estudiantes estos muchachos también haciendo un gran trabajo viene la patada buena patada y va bien a regreso parte el jugador de los aguiluchos. En su casa y también compartan esta transmisión. más que Número 14 ¿eh? ahí. bueno los de la línea. ¿Qué es pasó? Viene este que está frente a una, Grande, hay una Grande, ya. Viene el Saludos de tirapuato de toda la república siguiendo esa transmisión. Bueno, el trabajo por parte del número de bueno, se queda corto. Ahí viene la avanza el corredor el número cero. El equipo es Juan Pablo. El Caizo Esta carne hoy nuevamente corriendo por el centro el equipo. viene con el pase largo es completo excelente, no se por padre, el público de pie, ¡La señora, por parte de avanzar número 14, se queda con la bola, en la defensiva, trata de avanzar y logra un muy buen avance ya por avanzar para el equipo de la UNAM Juárez nuevamente los controles tomando su tiempo listo Juárez esperando a ver si hay movimiento por parte de la defensa de los aguiluchos Se mantiene firme los jugadores del heroico colectivo militar viene Juárez, deja la bola ahí, Es bueno el avance sigue avanzando, se va a quedar cerca viene Juárez, le deja nuevamente el balón para entrar Es el Cuando vendrá. El alquetan de punto extra. La patada, la patada es.. ¡Fuera Marco! La patada, la patada es Larga, va a tener regreso Ahí viene Buscando el paso Hay buenos torneos Sigue con la mano de la izquierda 14% a favor del equipo De la facultad de contaduría Mota En los controles El número 15 Hace el engaño, viene rápido adentro 49. ya el, plan, el pase, Mucho que chapingo, parte del Ven, El con el ben, bota, el pase es completo. Buen pase, buenas conexiones. el equipo del heroico con el camilitar. Ya volvemos otro pañuelo igual es el castigo? Ahora... ...es un personal. Lo de la máscara en contra del equipo... 11, en un cerrado del lado derecho del lado de los gemelos viene la carrera con el número 25 empieza a devorar yardas, tarda en atacar hacia arriba ¿eh? podía haber atacado mucho antes decide sí de abrirse un poco más monta en los controles viene, le deja ahí, a la trampa del número 65 si bloqueaba a ese hombre podríamos estar hablando de una rotación Jota con triple lados Izquierdo justo lo corredor atrás. Ya se movió la defensa de los Pumas. Viene buscando la jugada gratis. El pase es incompleto. Tema porque es una invasión en contra de dos. Jota con 30 lado derecho el engaño, el serio ha sido busca más profundo vamos a avanzar José Carlos Mota en los controles, tiene los corredores atrás bajo el poder, me pegó el casco ¿Qué manera de fallar que anden full ahí lucho y le van al equipo de juez militar Viene Juárez, sigue avanzando Juárez, no lo permite la defensiva de colegio el... el... el... el... Perfecto, tomamos un tiempo. Viene el pase. Mucha del momento bufa a los 14 aquí mucho cero primera oportunidad segunda oportunidad Y este va a avanzar ahí lanzando Pase al... y ahora con el bueno el bloqueo por parte de las dos que saca el equipo de con un, un corredor Juárez viene la deja ahí avanza Se torpuz un poco el corredor pero logra conseguir un muy buen avance misma formación gemelos del lado izquierdo un solo receptor del lado derecho viene por el centro ahí viene el trabajo por parte de los este 50. Tratando de colocar a su hombre En el acarreo con el número 0 Sigue rompe Ahora el de dirección ahí de la Muy buen contacto También se Por el lado derecho de, de, de dirección Y luego del primer cuidado Listo Juárez Corre el acarreo Con su corredor encuentra un espacio excelente avanzar juárez se monta para atrás busca a su hombre el pase es incompleto buscaban y listo los búfalos con su personal once ahí está encerrado hace ah, el engaño juárez y encuentra el en acarreo por el centro es un muy buen avance por parte Listo, Juárez. Tomando su tiempo, pueden hacer ahí, ya la defensa del equipo de los Aiguitos. El tiempo fuera el equipo de los Búfalos. Está recortado el día de la una. de la gente de la Facultad de Contaduría que está... Mota se lo deja a su corredor que dobla la esquina. Bien, el tacleo. Muy bueno, se por El equipo. Y la segunda oportunidad. Y se quedaron por avanzar. Viene con Mota. Hace el engaño, pero bien, bien. Muy bien, esa muralla negra por parte! Los por parte de los Airuchos de Corre del equipo de nuevo con el capital cuidado que viene la jugada con el coreback hace ahí pero el Valjetrick le lanza el pase al coreback pero ah, ese equipo está haciendo un gran trabajo ahí el pase cruzado no lo ve el pase va a ser incompleto Tiene bota, se bota para atrás Busca su hombre, pase va a ser ¡Completo! ¡Excelente recepción por parte del número 80! Tiene bota ¡No, nos permite porque se pierda la muralla! ¡Ya voló un pañuelo! Militar. Y es el colegio militar, el retiro, el quinto plato pero va a haber interferencia se la a los búfalos y es que claramente el número 23 no permite que el presentador Viene Bota, hace de lugar con el número 80 Sigue avanzando, rompe la tacitada Sigue jalando las piernas y le va a tener el primero y es Primero y gol para el equipo ruido. Jota, viendo las señales, Miren que se acomode bien. Viene la jugada, es una jet sweep. sigue avanzando, buscando el espacio, pero a... el tacleo, pero va a haber un castigo. Es un bloqueo por la espalda en contra del equipo de los Aguiluchos. El pase completo con el 1.82. Pasas Rápido buscando. Venga, vamos a buscar. Van a anotar, ¿Van, van a ir a Marcador 14 por 6, pide el tiempo y Y el equipo. y y. puntos marcador en el estadio de los Gamos Búfalos 14 Aguiluchos 8 final del grupo Negro de la Liga. Ufana. Thank yeah. you. nuevamente con los dos con ambos, dejenlos viene Juárez buscando el pase pase incompleto en los últimos juegos de este año 2022 viene Juárez se bota para atrás ahí tiene el pase en pantalla no lo va a poder 17 a 8. Llega 8, 10, 10, 10, el número 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, haremos con la transmisión de esta gran gran entre nosotros busca a su hombre, no lo encuentra, y la la conversión es mala, marcador el número 15 viene Mota empieza a ronar busca su hombre el pase va a ser el se va a una oportunidad que menos ya ha posado en los personajes 10 movimiento del número 32 listo Mota busca el espacio bien la lectura de la, la defensa del equipo de los índolos sale serios problemas Otra se bota para atrás Busca su obra, ya está el número 32 El pase sí, es Pero bueno por... buscando su tercero. ¡Está solo! ¡Completo! Bueno, el envío por parte de los Aguinuchos Bien, bota Ahí, buscando el pase escape con el número 32. Demota. Cambio de jugada, ahí vemos al culto. Grilling. Al culto, al ir. Mandando las señales. bota para atrás. Busca el pase pantalla. ¿Los muchos? corta, muy corta nada bueno primera oportunidad y 10 la defensa de los aguiluchos es una defensa 52 viene Juárez dejándole el balón a sus corredores unos corredores de los búfalos que han hecho un excelente partido el día. Para esta gran final, una final que está siendo muy buena. Cuando viene Juárez buscando el pase largo, es el pase incompleto. También Juan Pablo. Pérez. Aproximadamente tres yardas esta temporada tiene un gran trabajo viene el envío, el pase completo el número Excelente recepción. A lo mejor también su juvenil se la contamos la de Coyotes que. Ay, exacto, Coyotes, exacto, que le ganaron a los Cowboys de Lomas Verdes. Viene este número cero... buscando nuevamente, pero ahora sí cierra la defensa de 10 de 18 a 25 años la edad en la que están estos chicos compitiendo viene Juárez buscando a su receptor excelente en la tramada por parte del de número 12 52. El equipo de los aguiluchos tratando de frenar el ataque de los búfalos, sigue avanzando este número cero, Juan Pablo Aguirre, haciendo dos anotaciones, dos anotaciones lleva este Aguirre, y ahí viene, ahora es Juárez, que sigue corriendo, ahí lo detienen, con las uñas la de... o igual podrías considerar el 23 bueno se ya hizo dos intercepciones sí, Exacto. y una de ellas la resultó con puntos entonces también puede, puede ser este... viene Juárez por el envío el pase es completo ¡Vamos, yeah! ¡Vamos, yeah! Eh, los búfalos que si sí logra sacar puntos prácticamente estarán Coronándose en este torneo de invierno, de otoño, de Juárez. ¡Oh! que atrapadón iba a ser. Para quienes el tienen el 13, el Bueno, bueno, lo, lo decimos porque esta cuarta oportunidad y cuánto ya nos puede avanzar Juárez. Tratando de provocar a salir el falso por parte del equipo de los aguiluchos. pero aguantan firmes en el ataque. Viene Juárez. Busca el pase, el pase va a ser. Incompleto! El junio se jugará la eliminatoria. ¡Qué menos ya hemos dado. Movimiento. Mota, echa para atrás. Busca el pase pantalla. Se 23 a 8 ¿Cuánto? ¿Cuánto? una oportunidad y 10 yardos por avanzar Monta, el número 15 Trata de hacer la revestida sí, no. no se la come. Buscando ahí el doble pase Cuidado, viene el envío, el pase va a ser ¡Completo! Tiene el primer 10, sacándola de la manga Esta jugada Los coches de los aguiluchos del Cuerpo Militar. Viene el pase a profundo. El pase del lugar, el equipo de los agres. tercera Oppo o sea, Los Águilas Club se fueron campeones del Torneo de Primavera de Oaxaca. Viene el pase nunca botó el número 32. El número 0 regresa de y luchos tiene el bote el bote es bueno y atrás por avanzar para el equipo de la universidad nacional autónoma de méxico Aquí ¡Sí! del único corredor ahí soltó el balón hay un cambio de corredor los controles de los búfalos Busca el hombre pase, sí. este, eh, Los búfalos se están agarrando Será castigado el equipo de la facultad de contaduría y En este cuarto cuarto Se la deja a su corredor Además tener un límite de peso pues No es, no es tan fácil Tercera oportunidad y todo el mundo para avanzar para el equipo de los Búfalos. Y sí, se ha detenido atrás. se le acaba el tiempo trata de ganar las piernas ah, pero seguido para que salgan muchos Otra. rolar hacia el lado izquierdo viene en el envío el pase es completo cuenta la recepción pero completo sí. no? no, incompleto, se salió antes viene Mota, se echa para atrás, se van a llegar, aguanta bien detenido, excelente trabajo de la defensa de los búfalos de los aguiluchos dos minutos, restan ya, dos minutos de esta gran final marcador 23 para los púfalos ocho para los aguiluchos pero <tose> eh, lo que, es que la abrazo es muy buena recomendable viene a se la deja ahí a su corredor Ya en este momento solo será de los años que gaste año 2022. Está la Liga FAMO que poco a poco sigue creciendo y dando la oportunidad a estos equipos para que sigan con Cuarta oportunidad. Primero y diez ya el final para el campeonato ya para juego. Saludos al número 17 Jorge Sánchez. Thank <laughs> ¡Ah, no! a no! ¡Ah, no! que no! ¡Ah, no! que segura y y el presidente tapó la dejó la otra que más